de acuerdo laboral con el sindicato de obreros. Una vez que en este periodo, el actor era obrero, recibió una gratificación extraordinaria de 914 soles, su señoría. Por lo tanto, se cumplió con pagar el beneficio de la remuneración vacacional, teniendo en consideración todos los conceptos. Ya. Vamos a... A fin de acreditar, vamos a hablar en dos posturas. El primer hecho, se pagó en el periodo 1990 hasta el 2001 el beneficio que es de las gratificaciones, teniendo en consideración las remuneraciones fijas pertinentes. Nuestros beneficios están dados en los conceptos de pago del trabajador que percibía cada vez que se le pagaba su remuneración. En este sentido, estos conceptos fijos y pertinentes, estaban compuestos por la bonificación por cónyuge, la bonificación por hijo, la bonificación por tiempo de servicio, la bonificación por prima de producción y la bonificación por servicios generales comunales, que eran conceptos remunerativos. Estos percibía constantemente y de manera permanente como un monto fijo. En este caso, si tenemos en consideración la planilla de diciembre de 1999, se puede fijar en conceptos no solamente el básico como argumenta la parte demandante, sino también las otras bonificaciones anteriormente señaladas. Asimismo, señor juez, los libros de la planilla nos permiten acreditar que es a partir del 2022 que se comienza a incluir todos los conceptos que percibió. Con regularidad, el actor, si tenemos en consideración el pago de gratificación de diciembre del 2004, el actor percibía además el básico y otros conceptos fijos pertinentes y otros conceptos de naturaleza imprescindible. Es así que cumplió con percibir la bonificación por cena, la bonificación por trabajo nocturno, horas extras y la bonificación por descanso sustitutorio. Asimismo, señor juez, los libros de planillas nos permiten acreditar que el actor en el mes que gozaba de su remuneración vacacional percibía todos los conceptos que con el requisito de claridad. Por ejemplo, el actor alega haber ingresado en diciembre a su periodo vacacional. Tomando un ejemplo, las vacaciones del año 2004 que gozó en el mes de diciembre, veamos que el actor recibió su remuneración vacacional, cenas, trabajos por turnos vacacionales, su prima de producción vacacional y horas extras vacacionales. Entonces, no es cierto que se le conoce solamente el beneficio sobre la remuneración básica, como argumenta el actor. Ahora, en cuanto a la remuneración vacacional, señor juez, si bien se ha aceptado por mi representado un pago diminuto entre 1990 hasta mayo de 1999. Sin embargo, conforme se ha presentado en autos, justamente existe un... Acta de acuerdo laboral, es decir, la inclusión de acuerdos remunerativos que integra la base de cálculo de algunos beneficios sociales convencionales y legales. Entonces, esta acta de acuerdo laboral se deja expresamente constancia el reconocimiento por parte del sindicato que las gratificaciones calculando de manera correcta. El segundo señoría, este, esta acta, justamente lo que hemos reconocido en su cláusula cuarta, que señala expresamente sobre la remuneración vacacional. Justamente en la cláusula se otorga una gratificación extraordinaria de 914 soles, que asciende y se le pagó en dos partes, al 60% en, y en las... El saldo de 30 de 40, de este monto de 914 aparece, como lo vuelvo a, a señalar, retomando el libro de planillas de la semana 22 del año 1999. Aparece la primera armada de las gratificaciones extraordinarias que asciende al 60%. Pues, que es 548 soles, como aparece en esta planilla, y en la segunda, el 40%, fue otorgada en la semana 37. Justamente dicho monto que por opidad solicitamos que en todo caso se descuenten en, cual, en cualquier adeudo que podrían existir, hasta antes de mayo de 1999. Por la remuneración vacacional, como hemos señalado y hemos aceptado pagar y de manera equivocada a todos los trabajadores obreros. Eso es todo, señor magistrado. En cuanto a la ordenación de los medios probatorios, su señoría, gracias. Bien. Antes de pasar a los alegatos finales, ¿alguna proyección de la parte demandante? Sí, señor magistrado. Quisiera señalar que esa demandada está aceptando, señor magistrado, a través de la planilla que se ha pagado desde diciembre del año 2004. Sin embargo, el reclamo de nuestras pretensiones es del año de 1990 hasta el año 2020, solo teniendo en cuenta el aquí abogado de la parte demandada tácitamente. También estaría con ello aceptando esta forma expresamente también dice que existiría cualquiera dentro de descuento al monto de 914 nuevos que era del 60% de la semana 22 más el 40% de la semana 37. Queriendo decir que realmente existe y es válido nuestra pretensión porque un mismo apoderado lo está mencionando. Quisiera extraer lo que ha manifestado de, desde el abogado de la parte demandada. Gracias, señor magistrado. ¿Puede usted agregar algo más. Sí, sucedería justamente lo que hasta antes de mayo de 1999 se venía haciendo de manera incorrecta el pago de remuneración vacacional. Bueno, el ambas reservo para los alegatos finales. ¿Esta gratificación, doctora, de 914, pues, como se nos indica, es para el pago de vacaciones? Sí, su señoría, para el pago de remuneración vacacional, que también está en la cláusula cuarta que señala el acta entre trabajadores sindicalizados y entre la empresa. Y de esa manera se venía pagando. Ya bien, ¿este monto de los 914 soles ha sido igual para todos los trabajadores obreros? Sí, señor, sí, su señoría, para todos, con equidad y justicia. Y entonces, ¿cómo ustedes determinan qué es el monto que se les adeudaría a los trabajadores obreros? Bueno... Eh, se fijó un monto estándar, señor juez, en base a una calificación que se hicieron. Nosotros, que tiene la empresa, ¿no? trabajadores que se les adeuda más y otros menos, pero se les dio un monto estándar justamente a todos los trabajadores obreros. Nosotros sabemos que debe ser con equidad y justicia y consideramos que se debe descontar justamente de cualquier adeudo que puede existir hasta antes de mayo de 1999. Damos pase a la parte demandante para los alegatos finales. Muchísimas gracias, señor magistrado. Quisiera señalar que está debidamente acreditado la relación laboral entre mi patrocinado la empresa Buenaventura, desde el año 1987 hasta la fecha, un haber básico de 3.000 soles. En su debido momento y previa exhibición de las planillas y la hélice correspondiente, se va a determinar, señor magistrado, el pago de las gratificaciones y las vacaciones, más liquidadas por haberse considerado solo los haberes básicos del año 1990 hasta el año 2021. Así como la incidencia de estos rubros en el CTS, magistrado. Eso es todo, señor magistrado. El resto básicamente tiene que liquidarse a través de las pericias contables, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, abogado de la parte <risa> demandada. <¿S> <risa> Por favor. Señor juez. Hay que tener en cuenta que la pretensión del actor gira en torno a considerar los beneficios sociales en tanto a gratificaciones y vacaciones, que se ha pagado, teniendo en consideración la remuneración básica, lo hemos acreditado en el presente proceso, que ello, no, que ello sí ha sido así. En cuanto al reintegro de las gratificaciones, hemos acreditado que hasta el año 2001 la empresa Minera Buenaventura, que vengo representando, con pagar dicho, teniendo en consideración, además, el básico de todos los conceptos. fijos y permanentes que ha percibido el trabajador conforme a la ley del artículo. Señor juez, se han considerado todos los conceptos percibidos de manera regular por el actor. En este sentido, no es cierto que sea acreditado en autos que hayamos que este beneficio es solamente sobre el básico. Por otro lado, su señoría, en cuanto a la remuneración vacacional que tiene de decirle al concepto, acreditando en autos, puesto el otorgamiento de una gratificación extraordinaria de 914 soles sobre el cual hemos solicitado el descuento correspondiente sobre algún adeudo que podría existir sobre el trabajador del periodo por el dicho... Asimismo, señores, hemos acreditado que a partir de mayo de 99 el actor se le ha pagado este beneficio, no solamente todos los conceptos que, que cumplirán con el requisito de regularidad, conforme también podemos acreditarlo en expresión del proceso. En este sentido, su señoría, estos son mis alegatos finales en el presente proceso. Muchas gracias. <risa> He oído los alegatos de las partes por intermedio de sus abogados. Vamos a pasar a suspender la presente audiencia y grabación por el periodo no mayor de 60 minutos a la fin de expedir las sección correcta. Otra ruido voy a llevar. Cuatro minutos para mí. ¿Qué es cuatro? son a... el fallo que... al presente proceso con acciones con el artículo 126 138 y 139 de la Constitución Política del Perú el decreto ley número 25920 en los artículos 31 y 17 de la ley número 29497, administrando justicia a nombre de la Nación, fallo declarando, fundada en parte de la demanda interpuesta por Luis Ángel Lucanga sobre el reintegro de los beneficios sociales consistentes en pago de reintegro de gratificaciones, vacaciones y la incidencia. Tiempo de ser. El primero de enero del año, dos, del año 1990 al 31 de febrero. La parte demandada pague a la parte demandante la suma de 14.379 soles, haciendo la incidencia tener vínculo laboral vigente con la parte demandada, el monto de la compensación por tiempo de servicios es la de 943 nuevos soles que verás depositada en la cuenta que se mantiene en una entidad bancaria, más los intereses legales, pago total, de lo arreglado con las costas y costos del proceso, así como constancia que no se emite pronunciamiento algunos respecto de la exposición de prescripción extintiva y la oposición a la exhibición al de las planillas de pago por la, por la demanda, por no haber sido realizadas en audiencia única, fenecido, que sea el presente proceso, archívese en el modo y forma de la ley se pone en conocimiento a las partes que el día 18 de junio, el del año en curso, se notificará a sus respectivas casillas electrónicas la sentencia expedida el día de hoy, viene siendo las eh, 20 horas con 3 minutos de la noche. Se da por concluida la presente audiencia. Gracias. Eso sería todo, doctora, eh, doctora este Román. Alex, ahora sí. Eso sería todo, doctora. Gracias. Sí, muy buena participación de todos ustedes, de Georgina, de Lenin. Doctora, buenas noches. Se le fue el audio, creo. Te están agradeciendo, doctor. Ah, gracias, gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Muy muy amable. A ver, continuamos con el siguiente grupo. Sí, doctora, quería hacer una tingencia, una observación. Alguien levantó su manito, disculpen. Dime Alcides, Tito, Paula, ¿están con los micros abiertos a ver me indican? Sí, sí es, doctora soy doctora al... ah. A ver, uno por uno. ¿Ya quién es quién va a ser el que va a indicar a, sí, a ver? Entonces vamos a intentar otro grupo, otro grupo le damos paso. A ver, no, doctora, a ver sí, adelante, ad, adelante, nada más. Si sí, quería hacer una observación, pero no tenía el otro grupo, nada más. Discúlpeme, profesor. Eh. Bueno, continuamos este en el grupo. Hemos presentado una, este, una audiencia breve sobre indemnización por despido arbitrario. Eh, nuestro grupo está compuesto por eh, David Ambrosio Silva, Justo Villano Bayón, Miguel Carpio Sánchez, Edu Rodríguez y Paula díaz Dunán. Entonces, eh, empezamos con la audiencia. Bueno, eh, vamos a dar inicio a la audiencia señalada para el día de hoy. Estamos en Lima, 18 de junio del 2022 a la hora citado, siendo las ocho y cinco de la noche, hora citada, vía remota, el primer de trabajo que despachan a la violencia en las parte presente. Nos hemos a fin de llevar a cabo la audiencia de juzgamiento en el proceso seguido por justo debidamente representado por su abogado defensor contra los supermercados peruanos Anónima con sede en Lima. Sí, por favor apiáse en nosotros, es bastante doctora no es mucho en realidad, ¿tá? es poco comparado con otras lecturas que les he dado, pero a ver, vamos a hacer algo unos eh, minutos más doctora ya esperemos unos minutos más que culminen y si no igual les voy a dar plazo hasta mañana o el día lunes temprano para que me lo envíen ya. mejor doctora gracias sí. doctora gracias a ver, sí, ves doctor por el día del padre se le agradece doctorcita